Hola, bienvenidos a la cuarta semana del curso Educando para una Alimentación Saludable. En esta semana revisaremos los temas alteración de los alimentos y enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Cuándo un alimento es seguro? Un alimento es seguro cuando está libre de impurezas, de contaminación física, química o biológica. Es decir, cuando el alimento es inocuo. La contaminación física se refiere a la contaminación de los alimentos por sustancias extrañas, como tierra, trozos de palo, cabellos. Alimentos procesados que no tengan un buen control de calidad pueden estar contaminados con metales, plásticos u otros materiales extraños. En cambio, la contaminación química se refiere a plaguicidas, detergentes, productos químicos como mercurio, plomo, así también como colorantes, saborizantes y aditivos no autorizados en la elaboración de alimentos. Mientras que la contaminación biológica se refiere a la contaminación por bacterias, parásitos y virus. Enfermedades transmitidas por los alimentos o ETAs. Si no tenemos cuidado en la conservación y manipulación de los alimentos, estos pueden causar un sinnúmero de enfermedades infecciosas o tóxicas que se producen por agentes que penetran el organismo mediante un alimento contaminado. Existen varias enfermedades producidas por los alimentos contaminados que pueden ser de origen bacterial, viral y por parásitos. Algunas enfermedades producidas por las bacterias son tifoidea, cólera, gastroenteritis, las cuales se pueden originar por frutas regadas con aguas hervidas, alimentos contaminados por un manipulador enfermo, pescados y mariscos crudos y alimentos cocidos con agua contaminada. Entre las enfermedades de origen viral tenemos hepatitis A, enteritis por rotavirus, enfermedades originadas por verduras regadas con aguas hervidas, agua y alimentos contaminados con heces fecales. Las enfermedades que se originan por parásitos como la teniasis, se la adquiere por consumir carne de cerdo o bovino contaminados con quistes. ¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades? Debemos mantener una buena higiene personal y de los alimentos que consumimos. Mantener una correcta limpieza del ambiente donde se preparan y se almacenan los alimentos. Al momento de comprar alimentos, debemos asegurarnos que el lugar de procedencia sea seguro. Asimismo, al comprar carnes y mariscos, debemos verificar que los alimentos sean frescos y sin malos olores. Es recomendable almacenar los alimentos crudos y cocidos por separado, con la finalidad de evitar una contaminación cruzada. Asimismo, debemos consumir alimentos cocidos en lugares que sean seguros y confiables. Nuestras manos son la parte del cuerpo que está en contacto directo con los alimentos y por lo tanto es el medio de contaminación principal. Depende de nosotros el consumo de alimentos seguros. Hasta pronto.